Gus Gorilla es un antagonista menor, de la película de suspenso y terror, de 2021 Wiggy's Wonderlands. Es un gorila animatrónico, que una vez fue un animador infantil amistoso, y luego es poseído por un asesino en serie, junto a su amigo con Wiggy y sus otros amigos los otros animatrónicos. Sin nada más, y nada menos les presento, chicos y chicas, 10 curiosidades de Gus Gorilla, que lo disfruten. Gus fue interpretado por Wiggy Busey y expresado. Por Mark Gagliardi. En el segundo cómic de Willys Wonderlands, se nos confirma que Gus a menudo pasaba tiempo con gorilas, en lugar de personas, y este es el motivo, ya que Gus afirmaba haber sido tímido y temeroso de algunos de los clientes que visitaban, el zoológico, esto por su fuerza. En el segundo cómic, Recuela de Willys Wonderlands, también se nos confirma que cuando Gus cuando conoció a Jerry y Sara y antes de conocer el resto de sus amigos se nos confirma que Gus siempre le fue leal a Jerry Villes por lo que Gus constantemente le pedía permiso a Jerry para hacer las cosas más simples. Gus fue el segundo animatrónico en activarse y ser asesinado por el conserje en la película. Además de las personas en los flashbacks, Gus y Ossie, son los únicos animatrónicos, de los amigos de Willy que no mataron, a ninguno de nuestros, personajes humanos, ya que ellos dos, fueron los primeros, en ser derrotados por el conserje, Gus puede estar basado, en Fats Jerónimo de, Sobis Pisa, ya que, ambos son gorilas, animatrónicos de la pandilla, Fats, siendo de, la pandilla de, Billy Bob, y Gus siendo, de la pandilla de Willy y también actúan, en una banda, Gus originalmente, fue diseñado, ser un oso, llamado Bear y Bear, pero esto se cambió, debido que, Willis Wonderland, se vería más parecida, a cinco noches con Freddy's, un flashback de una niña, abrazando a Gus, quien agarra, a la niña, y la sacude, sin soltarla, se desconoce el resultado, de este ataque, pero se da a entender que la niña, escapó de su alcance, y se escapó del restaurante, además de Fats, Gus, también se parece, al personaje de dibujos animados, Majilla Gorilla, uno de los personajes, de Ana Barbera, la serie fue creada, en el año 1976, Gus fue el segundo de los asesinos en serie, en conocer, a Jerry Willis, y en ser, reclutado por él, bueno chicos y chicas, eso ha sido, el video de hoy, Compartanlo con sus amigos y amigas y familia, den like y suscribanse y activen la campanita para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. Habrá momentos que YouTube no te avisará, pero revisen el canal personalmente para que no se pierdan. Nuevo contenido que subo, sin nada más que decir. Chicos y chicas, me despido hasta la próxima.